Hermoso vestidito de niña de 12 a 18 meses. Muy fácil de confeccionar. Aquí le dejamos el patrón con sus medidas. cortamos la pechera que nos quede exacto al patrón ahora tomamos la medida de la falda y cortamos que nos quede, que nos quede igual a las medidas del patrón, listo, esta es la falda que vamos a arruchar y la pechera, la parte delantera y la parte trasera, ahora vamos a cortar los tirantes, en el patrón se muestra las medidas del tirante, listo. Ya tenemos casi listo el vestido cortado. Ahora esta es la parte que le vamos a colocar los botones. Tenemos dos listones. Ya les mostraremos cómo se coloca. Ahora vamos a cortar las tiras del cinturón. Ya listo, ahora ya lo tenemos todo listo, ahora vamos a coser. Parte delantera y parte trasera, cosemos a los laterales en esta parte. Listo, ya pasamos costura y también en la parte de arriba. Ahora vamos a colocar la sisa, el refuerzo, lo cortamos con tela y pasamos costura y doblamos de esta manera y volteamos listo así nos queda muy hermoso muy fácil de confeccionar ahora vamos a pegar la falda pasamos costura a los lados listo dejamos un espacio y pasamos costura todo alrededor dejamos un centímetro de costura y dejamos este espacio ya listo. Arruchamos el tamaño de la pechera, colocamos de esta manera y pasamos costura, y así nos queda muy fácil. En esta parte, vamos a doblar de esta manera toda hasta abajo, y planchamos y cortamos hasta aquí. Dejamos como 3 centímetros, marcamos con un alfiler para luego cortar un centímetro hasta acá en esta parte vamos a colocar dos listones para colocar los botones listo así nos queda ahora vamos a colocar esta parte de esta manera así. y pasamos costura esta parte, igual del otro lado, así nos queda muy lindo, muy fácil de confeccionar. Esta parte la introducimos hacia adentro y pasamos costura de este lado por dentro. Listo, así nos queda. Vamos a colocar los botones y los ojales. Estos son los tirantes. En el patrón se muestra las medidas, pasamos costura en esta parte y en esta parte. Y volteamos. Listo, ahora vamos a colocar de esta manera. Y pasamos costura. Ya listo con los botones, los tirantes. Ahora vamos y el ruedo. Ahora vamos a colocar el cinturón. Doblamos, buscamos el centro, lo colocamos de esta manera, pasamos costura a ambos lados y le realizamos un hermoso lazo. Muy fácil de confeccionar este hermoso vestidito, espero que les guste y lo puedan realizar. Muy lindo.